San Saturrino, coordinador de EH Bildu en Araba. Señor San Saturrino, Egunon, ¿eh? Etaungi Bueno, mañana tenemos ese 8 de marzo, Día para la Igualdad. No sé cómo ha evolucionado el porcentaje de mujeres en la dirección de EH Bildu en Araba, cómo ha sido eh, en los últimos años, ¿no? Esa evolución de candidaturas y de personas, eh, eh, mujeres con responsabilidad dentro de la coalición. Igual, eh, si, me, si me permites, eh, y entro a eso en un momento, yo creo que mañana es 8 de marzo y, y lo que toca lo primero es reconocer el trabajo... ...durante décadas del movimiento feminista eh, y, y lo logrado eh, a lo largo de estos últimos años... ...con hitos importantes como la última huelga del, de 2018, del 8 de marzo... Eh, ...y de alguna manera lo que han conseguido eh, y creo que hay que ponerlo en valor... Eh, es bueno, pues, eh, hitos que hasta ahora eran impensables ¿no? y que incluso formaciones políticas que hasta, hasta hace muy poco no se definían como feministas eh, se sientan obligadas, seguramente desde el convencimiento pero se sientan obligadas a, a definirse como feministas en ese sentido, bueno, pues nuestro, nuestro reconocimiento a ese movimiento feminista que ha situado este 8 de marzo en eh, una reflexión que compartimos que es eh, una reflexión profunda sobre el sistema de, de cuidados desde, desde la igualdad eh, dicho eso, Bildu desde, bueno, siempre se ha definido como feminista y desde su formación siempre ha tenido muy en cuenta eh, digamos, eh, la paridad. Eh, al final es cierto que la sociedad eh, heteropatriarcal en la que vivimos nos eh, afecta de manera transversal a todos y a, y a todas, eh, pero bueno, siempre hemos prestado especial atención, siempre hemos planteado... ...las candidaturas en cremallera, eh, es decir, a pesar de que la ley eh, no obligue a ello... Eh, ...y así lo hacemos eh, a día de hoy también... ...y bueno, pues yo, por ejemplo, eh, la, digamos, eh, la dirección de, de Araba, la mesa política de Araba... ...cuando se constituyó, se constituyó de, de forma paritaria, eh, nueve hombres y ocho mujeres... Eh, ...un poquito por encima de los hombres, es cierto que bueno, ahora ha habido alguna, alguna variación... Eh, sobre todo por los representantes de los partidos políticos en esa mesa, y, y ahora estamos en 10-7. Eh, pero bueno, eh, creo que la apuesta feminista de, de Euskal Herria Bildu está fuera de, de toda duda. En estas elecciones eh, las principales candidatas, tanto en, en Araba como en Gasteiz, como en Laudio, eh, son, son mujeres y en eso, en eso trabajamos. ¿Qué ha pesado, por ejemplo, para que Rocío Vitero sea la candidata de Euskal Herria Bildu al Ayuntamiento de Vitoria y Eva López de Arroyave a Diputada General de Araba? Pues eh, en ambos casos, que eran las personas que, que la militancia de Euskal consideró eh, las mejor preparadas y las eh, que mejor representaban el proyecto político de, de, de Euskal Herria Bildu. Eh, mmm... Al margen de que fueran hombres o, o mujeres y, y reconociendo que, que desde Euskal Herriabildo hacemos una apuesta porque las mujeres tomen eh, bueno, pues, eh, también cargos de responsabilidad. Eh, bueno, esas dos personas eh, fueron consideradas las, las mejores para presentar el proyecto de Euskal Herriabildo en Araba. Uh -huh. Quiero hablar también del 3 de marzo que es la efeméride que acabamos de, de celebrar hace unos días y dos cuestiones le quiero preguntar. ¿Qué lectura hace, por ejemplo, de que el Partido Popular por primera vez vaya a esa ofrenda floral? ¿Cómo hay que interpretar ese paso dado por el Partido Popular en torno al 3 de marzo? Pues yo entiendo que al final, eh, durante décadas, y ha habido décadas muy, muy complicadas en el recuerdo de, del 3 de marzo, bueno, se ha ido creando una conciencia de ciudad eh, y un reconocimiento a, a aquella lucha, eh, un homenaje a, bueno, pues a las personas eh, asesinadas eh, aquel, aquel día y de alguna manera... Eh, pues, eh, antes hablaba del feminismo, ¿no? Y como la percepción social obliga eh, de alguna manera también a, a modificar sus posturas a, a, a los partidos. ¿no? Y entiendo que en esa dirección va. No ha sido el único que ha ido sumándose, o el único partido que ha ido sumándose a, bueno, pues a las ofrendas florales y digamos que hasta ahora eh, no hacían. Eh, pues partido nacionalista vasco, eh, SOE eh, hace eh, años no hacían ofrenda floral, vienen eh, los últimos años eh, haciéndolo. Y la última ha sido la del Partido Popular. Eh, es cierto eh, que respecto al 3 de marzo, al reconocimiento de las víctimas y, de alguna manera, al derecho a la verdad y a la reparación, eh, hay elementos que, son, que hay que tener muy en cuenta y, y, y nosotros consideramos... Y en este caso pues, coincidimos, por ejemplo, con, con el, el alcalde Gorka Urtarán, eh, que eh, más allá de las ofrendas florales eh, hace falta dar pasos en el reconocimiento de, de lo ocurrido, en el esclarecimiento y en las responsabilidades. Y en ese sentido, eh, creemos que tanto el Gobierno eh, del Estado y con el PSOE a la cabeza, eh, como el PP... pues desde luego tienen mucho camino que recorrer en, en el reconocimiento de todo, lo, de todo lo ocurrido y pues por ejemplo el Partido Popular sigue, sigue eh, teniendo no, pues, eh, como presidente no, ya falleció pero era el presidente honorífico, eh, bueno, uno de los responsables de la matanza del 3 de marzo Entonces, bueno, de Manuel Fraga y Barney y la otra cuestión que le quería preguntar es porque ayer mismo en el Instituto Ahora Dios he visto bueno ¿no? a ese convenio también con la asociación 3 de marzo, parece que ya toda esta cuestión está despejada y hay que caminar ya un poco al contenido y al continente. ¿Qué le parece todo lo ocurrido en las últimas semanas y cómo tiene que ser ese futuro memorial? Está, está feo ponerse medallas, pero quiero eh, echar un poco para atrás y recordar que en el primer programa de Bildu, de cara a las elecciones municipales de Gasteiz, eh, apareció por primera vez eh, el proyecto de, de memorial en, en, la, en la iglesia de San Francisco. Eh, fue la primera vez que se puso encima de la mesa, afortunadamente eso ha tenido su recorrido y quiero recordar también que en 2016 cuando el actual obispo de Gasteiz eh, tomó su cargo eh, estuvimos reunidos con, con él y le hicimos un planteamiento o sea, eh, le dijimos hay una percepción social importante en torno al 3 de marzo y creemos que sería un, un importante gesto pues, eh, en la toma de, de posesión de, de su cargo pues, que de alguna manera cediera ese edificio a, a la ciudad para, para que fuera, eh, eh, de alguna manera, un memorial de, de lo ocurrido. Eh, en aquel momento no nos hizo caso. Eh, bueno, lo cierto es que han pasado unos cuantos años y, y eso está avanzando. Eh, nosotros creemos que es fundamental que avance, que es fundamental eh, que se atienda a las demandas de, de los colectivos sociales y las asociaciones de, de la asociación de víctimas del 3 de marzo a la hora de constituir el patronato, la fundación eh, y demás, porque eso también garantiza que de alguna manera el contenido que posteriormente tenga ese, ese memorial, bueno, pues sea consensuado con, con todas esas asociaciones que son al fin y al cabo las que han portado la bandera de, de ese memorial. Hablemos de corrupción, ¿hay suficientes medidas anticorrupción en los partidos? ¿Hay suficiente control del dinero público y los intereses públicos? Eh, entiendo que principalmente es en las instituciones donde debería de haber, en los partidos políticos eh, también. En este, en este sentido, bueno, eh, eso os lo repetimos eh, eh, muchas veces y, y con orgullo, eh, a día de hoy Euskal Herria Bildu sigue siendo una formación en la que su casillero de, de casos de corrupción sigue estando a cero, eh, y sí es cierto que, que percibimos cierta relajación a la hora de, de tomar medidas eh, contra, contra la corrupción. ¿no? Se están dando casos eh, eh, importantes. Eh, pues el, el, el último, eh, digamos, eh, el, el caso de corrupción destapado más importante de, de este país, el, el, caso, el caso de Miguel... Y vemos que desde las instituciones eh, hay relajación a la hora de, de tomar medidas, ¿no? Desde el Calería Bildu hemos planteado diferentes medidas, desde la creación de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción, eh, hacer diferentes estudios sobre los cárteles, eh, los diferentes cárteles que ha habido, de consultoras, de constructoras y demás, eh, la respuesta por parte de, tanto del PNV como del PSOE, ha sido negativa en, en, todos los, en, todos, en todas estas propuestas. Y, por ejemplo, el caso de, de la oficina eh, por las buenas prácticas y anticorrupción se ha puesto en marcha en Navarra no es una cosa que, que sea imposible de hacer eh, y no se está haciendo. Eh, nos preocupa también eh, bueno, pues la relajación a la hora de tomar medidas contra las personas eh, digamos, eh, afectadas por los casos de, de corrupción y que eh, después de... 13 años de, de que eh, saliera a la luz el caso de Miguel, todavía las personas condenadas con sentencia firme sigan trabajando en, en sociedades públicas, porque esto al final genera un, una percepción social de, de bueno, bueno, pues que tampoco es tan grave. ¿no? Nosotros creemos que es muy grave, que contribuye de manera muy grave además a, al desprestigio de, de la política, que en este momento es tan, es tan preocupante. Y hay otro elemento también que creemos que es importante a la hora de, de atajar la, la corrupción. Y es, eh, digamos, el derecho al anonimato de, de las personas denunciantes. Eh, lo vimos con el caso de Miguel, la persona que denunció pasó un auténtico calvario durante, durante años. Eh, es evidente que no se garantiza el derecho al anonimato. Hemos conocido ahora mismo un caso en, en el Parlamento, en el que un parlamentario eh, de Euskal Herria Bildu eh, bueno, pues denuncia ante la Comisión de Ética... Eh, eh, un caso de un alto cargo que está firmando licitaciones eh, de la empresa en la que trabajaba y resulta que la abogada de la persona denunciada le, le manda un email eh, amenazante. Uh -huh. eh, esto es, es un problema. Es un problema cuando, de alguna manera, el clima instalado en el país de amiguismo y de clientelismo... Eh, bueno, pues eh, retrae a las personas de denunciar los casos de corrupción ¿no? Ha hablado de esa oficina de buenas prácticas, sí. esa oficina anticorrupción Sería complementaria a las eh, medidas que quieren impulsar en el próximo pleno del Ayuntamiento de Vitoria Esas cláusulas anticorrupción en los contratos eh, Sí, por supuesto, todas las medidas eh, son, son complementarias y en el caso de las cláusulas, eh, bueno, pues, eh, eh, lo que hemos visto es que, que son absolutamente necesarias, ¿no? eh, En el ayuntamiento de Gasteiz, eh, bueno, pues eh, ha pasado que en este caso la empresa Estoa, que estaba implicada y, y, y uno de, de sus eh, representantes condenado por, eh, por el caso de Miguel, bueno, pues sigue contratando con, con ayuntamientos y, y entidades locales. Y en el sentido, es cierto que tal y como se habían eh, realizado las contrataciones... Eh, jurídicamente es muy dificultoso eh, romper esos contratos, pero existe la posibilidad de introducir cláusul, cláusulas de anticorrupción mm -hmm. en esos contratos que permitirían eh, poder romperlos en, en un, un momento dado. Sobre la transparencia de las instituciones, ¿debe haberla también en las cuadrillas del territorio? En las últimas semanas también se está poniendo el foco sobre ellas. Debe, debe haber eh, eh, transparencia en todas las instituciones públicas. Eso es nuestro compromiso. ¿Hay transparencia ahora mismo en las cuadrillas? Eh, digamos que, que en las cuadrillas a lo largo de, de, de muchos años eh, bueno, pues, eh, han venido haciendo eh, contrataciones, no voy a decir de manera irregular, pero sí, bueno, pues eh, digamos, eh, no mediante concurso público y, y, y no, digamos, de la manera... Eh, ...más transparente eh, posible, ¿no? Esto nos ocurrió a nosotros cuando eh, entramos a gobernar... Eh, ...la cuadrilla de, de Gorbella-Aldea y, y la de Lautada... ...pues bueno, eh, vimos cómo estaba la situación... ...de personal laboral, de, bueno, pues de, de interinidad y, y demás. Es necesario eh, dar, dar un vuelco también en, en esas instituciones... ...que igual son menos conocidas en, en, en el territorio... Y hay que establecer también, digamos, eh, mecanismos para que las personas que ahora mismo trabajan en, en esas cuadrillas, bueno, pues... Eh, eh, accedan a, a, digamos, a un sistema regulado de, de contratación. Hoy vamos a conocer algunas propuestas en torno a eso que va a presentar la candidata de EH e. Bildu. Efectivamente, no, no voy a desvelarlas yo. Escucharemos eh, en el informativo de la una y media esa, esa propuesta. Eh, cuando volvió a ser reelegido eh, como coordinador de Araba, eh, hizo especial hincapié en el desarrollo de las energías renovables, que es un debate que tenemos ya y que vamos a... ...tener también en los eh, próximos años. Hablaba de un acuerdo eh, político-social en materias de, de renovables. ¿Lo ve eh, posible a día de hoy? Eh, lo veo no solo posible, sino deseable y necesario. Eh, entonces hablábamos, veníamos de presentar eh, Araba Cero Carbono, eh, eh, digamos la propuesta de Euskal Herria Bildu para la descarbonización de, del territorio... Eh, y de alguna manera la reflexión que hacíamos es eh, que el reto eh, digamos de descarbonización es de tal dimensión eh, que, dif que difícilmente eh, una formación política, por, por un, mucha mayoría absoluta que pueda tener en un momento dado, puede desarrollar, desarrollarlo a lo largo de, de décadas, ¿no? estamos hablando de objetivos estratégicos a 2050. En ese sentido planteamos que es necesario por lo menos alcanzar unos mínimos acuerdos para garantizar que ese proceso de ...de descarbonización eh, avanza en el futuro, ¿no? Es lo que en otros ámbitos eh, hablamos de acuerdos de Estado... ...en, en, ma en materias, eh, digamos, que son estratégica, eh, estratégicas y que son importantes. Es cierto que no vemos el clima eh, para poder eh, sentarnos eh, tranquilamente... Y, ...y avanzar en ese, en ese sentido. Eh, hay seguramente elementos que... que dificultan el poder alcanzar acuerdos, pero creo que tenemos que desgranarlos y que tenemos que ir avanzando en ese sentido. Y seguramente el principal escollo eh, esté en el, en el modelo de, de implantación de, de esas renovables. ¿no? Eh, en ¿Quién las implanta? Eh, ¿Para qué las implanta? Esa energía generada dónde repercute y dónde van los beneficios, ¿no? Y ahí seguramente es donde tenemos el principal escollo con el Partido Nacionalista Vasco en este caso. Uh -huh. Se ha hablado mucho de, del modelo, ¿no?, de eólicas de en nuestro territorio. ¿La defensa de unos u otros proyectos va a depender de cada uno de esos proyectos del municipio donde se quiere instalar? A ver, eh, nosotros lo que planteamos es que eh, el despliegue de las renovables tiene que ser eh, de manera ordenada. Es decir, eh, hay que hacer una reflexión que es a la vez sencilla y a la vez eh, compleja eh, de cómo vamos a avanzar en esa descarbonización. ¿no? Eh, nosotros y nosotras, en la, la reflexión que, que hicimos en, en Araba Cero Carbono, en ese documento, es, bueno, eh, somos absolutamente dependientes energéticamente, por un lado. Tenemos una dependencia aproximadamente del 90% de la energía, la, la importamos. Eh, además, somos grandes consumidores. Eh, en este país consumimos lo que correspondería a tres planetas. Eh, eso no es, no es sostenible y no es viable. Entonces, hay que hacer un ejercicio. El ejercicio es qué vamos a consumir en los próximos años, eh, cuáles son los objetivos digamos, de reducción de consumo de, de energía 2030, 2040, 2050 y cuánto vamos a generar eh, en el propio territorio. ¿no? Y ese es un poco el ejercicio que hicimos focalizando principalmente en 2030, ¿no? como primer eh, escalón. ¿Qué tenemos que generar eh, en 2030? Y ahí nosotros hacíamos una propuesta muy concreta y planteábamos eh, que eh, hay que avanzar, eh, evidentemente, por la democratización que supone de la energía en, digamos, proyectos de pequeña escala, de comunidades energéticas y demás, eso hay que hacerlo, eh, pero luego también hay que hablar de, de gran escala y ahí planteábamos en eólicas eh, la repotenciación de los dos parques actuales, que pronto llegarán al final de su vida útil. Y nuestro cálculo es que se puede triplicar la generación en Badaya y en, y en Elguea Urquilla. Si planteábamos que habría que generar otros alrededor de 70 megavatios, habría que instalar alrededor de otros 70 megavatios en, en, en eólicas, que de, deberíamos sentarnos y acordar cuál es la mejor ubicación para, para ese proyecto eólico. Y luego con fotovoltaicas también planteamos eh, una serie de zonas degradadas. Y quiero decir, si las cosas se hacen de manera ordenada y se, hace, eh, y se hacen bien, no es tanto el, el espacio necesario a ocupar en la generación de, de renovables. Por ejemplo, en, en Aramayo, que ya sabemos que se va a colocar una instalación para medir el viento, ¿qué va a pesar más? ¿El modelo que defiende Euskal Herria Bildu y que comparte con la empresa que quiere impulsar? ¿O ese sentimiento que tienen ahora mismo los vecinos de Aramayo... De momento parece de rechazo al, al proyecto. ¿Qué va a pesar más en Euskal Herria Bildu en este proyecto en Aramayo? ¿El modelo o lo que digan los vecinos? A, ver, nosotros... a, a puertas de las elecciones, claro. Sí, sí, sí. Eh, Entiendo. Nos, nosotros sí, nosotros estamos diciendo una cosa. Eh, creo que es, impor que es importante. Y es, eh, la transición energética hay que hacerla, no hay alternativa. Eh, hay que hacerla, creemos que es una oportunidad importante en la democratización de la energía, e incluso en la, en, es un elemento de transformación social importante, pero hay que hacerla con la gente. Eh, es decir, esto no se puede hacer en contra de la ciudadanía. Eh, ahí lo que planteamos es que son necesarios eh, procesos deliberativos profundos, tanto comarcales como municipales. Eh, es decir, eh, no se trata tanto de molinos y sí, molinos no, eh, o fotovoltaicas sí, o fotovoltaicas no, sino cuál es la situación actual, eh, qué queremos, cómo vamos a avanzar hacia esa descarbonización, y en torno a todo eso, o sea, en torno a lo, que, a lo que hay que debatir. Luego, en torno a los proyectos concretos, antes decía, haría falta orden y concierto, no lo hay, eh, y eso no puede paralizarnos tampoco, eh, pero el hecho de que eh, nos parezca que... Eh, digamos, el modelo que parece que Statcraft está dispuesto a explorar eh, es interesante, eh, no significa que nos parezca bien cualquier ubicación. Eh, entonces, el modelo nos parece interesante, nos parece eh, que debe ser explorado, y luego hay otro montón de incógnitas que habrá que ir resolviendo por el, por el camino, es decir, eh, se va a poner una torre de medición, habrá que ver si hay viento o no, habrá que ver los estudios de, impa de impacto ambiental y qué dicen al respecto, eh, y todo esto habrá que hacerlo también con la ciudadanía de, de Aramayo. Vamos a entrar ya en, en campaña en las próximas semanas. ¿Han completado todas las listas electorales de Euskal Herria Bildo en todos los municipios de Araba? No, todavía no. no. Eh... ¿En qué porcentaje está, digamos? <risa> en un porcentaje alto, alto. Hemos presentado 37 cabezas de listas, y, si no me equivoco. Eh, se están elaborando... Eh, bueno, eh, una veintena ya han cerrado, digamos, el proceso, eh, otras tantas están en, en ese trabajo eh, y seguramente eh, presentaremos más candidaturas eh, al final en los plazos legales, que, que son hacia mediados de, de abril. Eh, Euskal Herria Bildu, desde, digamos, el surgimiento de Bildu ha ido creciendo en implantación en el territorio y eso es algo de, que, que, nos, que nos alegra. Empezamos con 32 candidaturas en 2011, 35 en 2015, eh, 38 en 2019. Nuestro objetivo es superar las 40 eh, candidaturas eh, en 2023 eh, y en ese, en ese trabajo estamos. Al final cada municipio tiene su realidad. Eh, creo que tampoco se le escapa a nadie, antes hablaba ¿no? del desprestigio de la política. Eh, y que, bueno, es cierto que eh, contábamos con que podía resultar dificultoso... Eh, eh, bueno pues ir conformando esas candidaturas mm. para nuestra sorpresa no nos ha resultado tan dificultoso como como creíamos sabiendo eh, que es difícil dar ese paso y aprovecho eh, de alguna manera para agradecer a todas esas personas que van a conformar las candidaturas de Euskal Herria Bildu en, en municipios, juntas generales y demás, eh, Bueno, pues porque sé que es difícil dar ese paso, la exposición pública eh, y en los pueblos pequeños eh, aún más es complicada, eh, es difícil luego ir al bar y que, y que todo el mundo te esté de alguna manera preguntando sobre cosas eh, eh, sí, la política municipal quema. O sea, sí. Lo que apuntan las encuestas es que Euskal Herria Bildu podría estar en disposición de ganar las elecciones en el ayuntamiento de, de Vitoria, es un ayuntamiento complicado, donde nunca ha habido un partido con mayoría, ni siquiera el mismo que gobierna una coalición PNV-PS tiene mayoría, por lo tanto hace falta pactos. ¿Qué pactos está dispuesto a hacer Euskal Herria Bildu? ¿Hacia qué sentido? ¿Hacia qué lado? Porque ya los socialistas apuntan a que todavía a Chividu le queda un camino que recorrer para que los pactos que hemos visto en Iruña de Oca, en otros municipios, sean más amplios a nivel país. Eh, a ver, nosotros venimos repitiendo desde hace tiempo que creemos que la política de alianzas debe variar en este, en este país y creemos que se está dando pasos en ese... o estamos dando pasos en ese sentido, ¿no? Yo creo que es bueno recordar que parece que en este país eh, solo hay un acuerdo entre el PNV y el PSOE, que además nosotros creemos que es un, un modelo de acuerdo que paraliza al país, pero bueno, eso, si eso ya lo desarrollaremos de, después. Pero en, en Araba, eh e. Bildu está gobernando con el PNV en La Bastida, en Arganzón, en eh, Ocondo... Eh, está gobernando con el PNV y con el PSOE en la Guardia... Eh, en la única alcaldía eh, del SOE en Araba, que es la de Iruña Oca, eh, en los dos últimos años ha habido acuerdo presupuestario entre Escalería, Bildu y, y el gobierno municipal. Eh, es decir, eh, ya se están dando elementos de, de ese tipo. Otra cuestión es, eh, bueno pues como en 2019, si el esquema eh, planteado, que para nosotros es erróneo, ya lo dijimos en, entonces, es un acuerdo entre partidos a nivel eh, nacional, digamos, y una, una caída en cascada de todos esos acuerdos a los municipios sin tener en cuenta la realidad y que, salvo honrosas excepciones, eh, se aplica a, eh, a modelo de, de rodillo. ¿no? Nosotros creemos que eso debe cambiar. Eh, hacemos lo que está en nuestras manos para que eso cambie, pero eso sí, tenemos una cosa bastante clara también. La, la mejor manera de que ese modelo de alianzas eh, cambie es eh, que Euskal Herria Bildu... ...tenga la fuerza suficiente para, para hacerlo cambiar, es decir, unos buenos resultados que Euskal Herria Bildu fuera primera fuerza en, en Gasteiz, seguramente obligaría a, a, a modificar también esas, esas alianzas. Me quedan nada. Estamos ya casi fuera de tiempo, pero una última cuestión que le quiero plantear es un poco cómo es la relación ahora mismo de Euskal Cartasuna y Sortu dentro de E.H. Bildu Arama, porque viendo, por ejemplo, las listas del ayuntamiento de Vítor Agasteiz, no vemos a E.H. López de Averasturi, que está eh, ahora mismo suspendida de militancia dentro de Euskal Cartasuna. ¿Estas cosas condicionan eh, a la coalición, estas eh, guerras internas de los partidos, partidos. ¿Condiciona eh, también a la hora de hacer las listas? ¿Y tensiona? Eh, a ver, en, en el caso de, de Gasteiz... Le voy a pedir brevedad ¿eh? en esta cuestión. Muy, muy breve. Eh, la participación de Sortu y Ea en la dirección de, de Euskal Herria Bildu es eh, normal y eh, al final los representantes eh, participan de los órganos políticos. Eh, y en el caso de, de, digamos, la composición de las candidaturas municipales... Eh, hace tiempo ya que no hay cuotas de partidos. Eh, hay cuotas de partidos en juntas generales, en digamos, instituciones superiores, pero no en los ayuntamientos. Y es importante también recordar cómo se elaboran las listas de Euskal Herria Bildu en los municipios. Al final son los propios bilquides inscritos en los procesos los que tienen derecho a presentarse eh, personalmente o, o a presentar a un tercero. Eh, y la comisión electoral, ante las propuestas, lo que hace es eh, hacer eh, una propuesta de, de candidatura. En este caso, eh, bueno, pues IH no estaba propuesta eh, entre esas personas y por lo tanto no está en, en la candidatura. Ivón Saturnino coordinador de Archivio de Unaraba, Esquerra Casco. Esquerra Casco, agur Agur.